Yo creo que Gross en el lado la ingeniero no es tan fácil de entender al principio de hecho cuando a mí me... yo entré rápido no sabía lo que era Gross, cuando me explicaron dije ah, es marketing y después empezás a ver realmente lo que... de qué trata y todo lo que implica y te das cuenta que es mucho más que eso y, y la tecnología ahí es fundamental porque si vos no automatizás eh, todo lo que tiene que ver con growth eventualmente no vas a poder escalar algunas de las hay ciertas cosas que puedes hacer manuales pero ya llega una escala en la que... No. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Pablo Saavedra, VP de Ingeniería del Área de Growth de Rappi y, bueno, evidentemente muy implicado en el crecimiento de este líder del sector del delivery en, en Latinoamérica y uno de los grandes unicornios de la actualidad con presencia en países como, bueno, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. Bueno, Rappi, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo conocemos. Bienvenido, Pablo. Gracias, gracias por invitarme. Un placer hoy. Vamos a hablar mucho del crecimiento de uno de los que más crecen del mundo y me acompaña aquí también, eh, como algunas ocasiones, Lucas de mi equipo. ¿Qué tal estás, Lucas? ¿Qué tal, Corti? Oye, Pablo, un placer que vengas con nosotros y vamos a charlar de cosas interesantes. Gracias, un placer estar acá. Chicos. Pablo, antes de, de, de hablar un poquito de Rappi, siempre nos gusta a los invitados entender su, su historia, ¿no? Es decir, ¿Cuál, ¿Cuál es tu historia antes de Rappi y cómo acabas llegando a la compañía y, y cómo te has ido conectando a lo largo del tiempo con el Growth? Vale. Bueno, mira, yo tengo casi 20 años de experiencia en, en lo que es ingeniería. Vivo en una ciudad de, de chicos que se llama Tandil, es una ciudad muy chica dentro de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Estudié acá en, en la Universidad de, de Sistemas y agar, arranqué en una, en una pequeña empresa así medio... Una empresa chica acá de, de, de consultoría. Eh, al tiempo que yo arranqué se, se instaló Globant, eh, muy conocida. Bueno, trabajé en la, en la oficina de Globant durante tres años y, y pico. Eh, ya ahí como entre líder técnico, desarrollador, arquitecto en distintos proyectos. La verdad que una empresa en la que aprendí un montón. Me quedaron muchos conocidos muy, muy, muy buenos técnicamente que después con los que seguí en contacto. Y, bueno, después de eso, eh, empecé a trabajar en distintas empresas de productos, servicios, eh, intercalando roles de technical leader o de arquitecto entre, en, las distintas, en las distintas compañías, para, sobre todo para clientes de Estados Unidos en general, hasta que más en el cerca del 2015 me, me llaman de una empresa de acá de Tandil también para ser director de tecnología, que ya cambiaba un poco el rol y en vez de poder estar tan metido en el día a día respecto, será más estar en lo que era preventas, desafío de cuentas, planes de carrera, desarrollo de la gente, supervisión de proyectos, pero no, nada Hanson Y eso estuve hasta el 2018, que me contactan de Rappi, que andaban buscando un PP de ingeniería, venía creciendo muy fuerte y tenía un montón de desafíos técnicos por delante. La verdad que me interesó el desafío, eh, se veía súper interesante y seguro que iba aprender un montón. Y bueno, ahí me sumé a... Medios del 2018 y acá estoy. Desde entonces estoy como, como VP de Ingeniería acá en Rappi. Entré al ¿Sí? equipo de, de Growth que está formando y bueno, nos llevamos de 6, 7 personas que había en ese momento a las casi 80 que son, que son hoy en día. Ha cambiado, ha cambiado la película en poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es una característica de Rappi que se aprende un montón y el tiempo se pasa muy rápido acá. Dices claro. que son eran 7 de tu equipo o eran 7 eh, en total? Eran siete en el equipo de Growth cuando yo entré. Se estaba formando recién. Rappi venía de un, un monito eh, en, en PHP, que como casi todas las empresas arrancan, y bueno, estábamos sacando algo más orientado a microservicios, que sea más escalable. Y bueno, ese era es el equipo que estaba encargado de eso. Y bueno, yo entré ahí para, para ayudar a definir esas arquitecturas, empezar a, a, a crecer el equipo y bueno, lograr lo, la escalabilidad que necesitábamos. Claro. Eh, cuéntanos también, Pablo, un poquito, Rappi, eh, no, tenemos mucha audiencia de España, aquí ya se os conoce muy bien, <risa> aunque te, no tengáis presencia sí. y, y miramos mucho lo que hacéis, pero un poco, ¿qué, qué es Rappi, por si alguien está despistado y, y cómo, cómo se dimensiona la compañía, lo que nos puedas contar? Claro. Bueno, Rappi es lo que se llama una aplicación multivertical, ¿sí? Que conecta, o a sea, través de la tecnología los tres tipos de usuarios que son los que, los que nosotros apuntamos. Por un lado, lo, los, los consumidores, que son a los que le apuntamos a facilitar la vida en el día a día, haciéndole más fáciles o, o simplificándole algunas de las tareas como pedir pues, almuerzo o hacer el, el mercado y lo que sea. Los comercios aliados que son los que incrementan eh, tienen un canal de venta nuevo para poder incrementar sus ventas a través de nosotros y por otro lado los repartidores independientes que son los eh, que pueden eh, o sea, son los que pueden agarrar y decidir en, en un horario flexible poder hacer repartir eh, Hacer pedidos para nosotros y también o sea, tener un ingreso y ayudar a, a simplificar la vida a la gente. ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es básicamente con tecnología conectar a ellos y bueno, siempre tratando de buscar formas de simplificarle la vida eh, cada vez más a la gente. Por ejemplo, ahora hace poco, bueno, o sea, no, no tampoco, pero lanzamos un sistema turbo que es un. Sistema de, de delivery ultra rápido que permite tener pedidos en 10 minutos. eso le, o sea, Creo que somos de los pioneros en Latinoamérica en, en ese tipo de entregas. Y la verdad que es un producto que le agrega muchísimo valor a la gente y le soluciona. Pues, para mí todavía pedir algo y en 10 minutos tenerlo tenerlo ahí en, en mi casa es, es algo increíble. Ni yo voy y vengo al kiosco en 10 minutos. Eso es así. Eso es máxima velocidad. Pablo, con, con lo que has dicho, eh, desde una perspectiva ya de tu área de, de crecimiento, eh, ¿hay algún usuario o tipo de usuario que importe más? ¿Es más importante el crecimiento en, en, en, en usuarios finales, en establecimientos, eh, o, o lo tenéis que balancear? ¿Es, esto eh, lo ligo eh, mucho al, un... al problema del, del marketplace, ¿no? Al final es un marketplace sí, claro. porque tenéis un tipo de usuario más. Sí, es que es, es, un, es un balance realmente, porque un, uno no puede crecer sin el otro. Si vos. No tenés una suficiente cantidad de restaurantes o de, o de comercios aliados en una zona, la gente no va a comprar, si la gente no compra, el, el, el repartidor no va a elegir ir a esa zona a entregar o no se va a conectar a la plataforma. Y si no tenés eso, tampoco el, los, los clientes, digo los clientes, los eh, comercios aliados, si no tienen esa cantidad de, de, de potenciales ventas, tampoco van a querer estar en la plataforma, entonces es un crecimiento, ¿no? No es que podés balancear más para un lado que para el otro, sino que tenés que estar siempre tratando de que eso vaya creciendo parejo. Si bien el área donde yo estoy nos enfocamos más en, en todo lo que es Customer Growth, eh, hay áreas para, para todo porque realmente es esa gente, ¿no? Tener todo, todo funcionando en armonía. Claro, lo que te iba a preguntar, justo, ¿habrá áreas que se especifiquen en, en el crecimiento de diferentes eh, variantes ¿no? del Marketplace? Vosotros estáis en Customer Growth. Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué hacéis vosotros eh, a nivel, supongo que a nivel de app, ¿no? Pero quizá mm. los otros son más, más B2B, más, más empresa o, o cómo gestionáis esas verticales, ya por, un poco por curiosidad. Eh, no, mira, no sé si entendí bien la pregunta, pero básicamente es tratar de darles un diferencial de valor agregado a, a, al cliente que sea, ya sea al repartidor, al, al comercio aliado o al usuario, tiene que tener un, un Digamos, un diferencial, bueno, tenés que ofrecerle algo que realmente le solucione la vida ¿sí? Una forma más fácil de vender en el caso de los comercios aliados Una forma más fácil de, de conseguir los pedidos Y, y poder repartirlos eh, eficientemente para el caso de los repartidores Algo que le solucione la vida o que les dé beneficios extras en el caso del, de, de, de los usuarios finales Entonces, eh, varía mucho de acuerdo a, a cómo uno, a en uno apunta ¿no? Pero siempre el objetivo termina siendo eso no sé si es bueno. tu pregunta aquí. Sí, sí, sí, la contestaste perfectamente. No, <risa> Perdón, ¿eh? Pablo, en tu departamento, ya, el Customer Growth, ¿cómo se so, cómo so organizáis? Ha dicho ya sois esos 70, 80 personas. ¿Cómo, cómo se so organizáis a nivel de, de equipos? ¿Qué, ¿Qué cosas hay dentro? Sí, en general los equipos los organizamos de manera que todos estén impactando, cada equipo está impactando en lo que es específico, o sea, una métrica específica que queremos mejorar. Entonces tenés un equipo para lo que es el home, un equipo para lo que es el onboarding, otro para lo que son promociones y descuentos, CRM, y tratamos de que los equipos tengan todo lo que necesitan para poder ser exitosos. Entonces un equipo de desarrollo en Rappi en general tiene desarrolladores móviles, tiene desarrollador backend, QA, líder de producto, eh, Scrum Master barra Project Manager, de manera que eh, si bien hay interdependencias entre equipos, porque tenemos una sola app y tal, todos los equipos tocan la misma app. Eh, no sea tan necesario que mucha, digamos, no, no sea tan interdependiente entre sí, en el sentido que pueden llegar a lograr sus objetivos por sí mismos, aunque hay cosas por ahí más ambiciosas que siempre requieren interacción con otros equipos. Y, y mmm, al final, como tu rol de, de VP de ingeniería, entiendo que, que tú gestionas un poco más la, la parte técnica y que habrá estas personas como los Product Managers ¿no? en, en los equipos. ¿Dependen de ti los Product Managers o, o dependen de, no. de, de otro VP? ¿Y, ¿Y cómo te relacionas tú con, con, con esa parte de producto? No, hay, hay, un, hay un VP de producto para cada área que tiene un VP de ingeniería, donde somos pares básicamente y los, managers, los Product Managers dependen de él. Y de, de mí depende la parte de ingeniería. Entonces, mi trabajo es asegurarme, bueno, que estén trabajando de manera eficiente, que no estén bloqueados, ayudaros con temas de arquitectura y de escalabilidad, que surgen bastante. Mientras que los, los product managers se encargan de definir el backlog y hacer los experimentos que nos permitan saber qué cosas tenemos que, que implementar y qué cosas no. Mola. Eh, ya que estás hablando de escalabilidad, por qué no nos cuentas un poco sobre ese monolito del que has hablado al principio, ¿no? Cuando llegas y sois muy pocos y todo funciona con ese PHP, quizá que, que está todo muy unido, ¿no? Y cómo probablemente deis un paso a microservicios, ¿no? Pero a lo largo del tiempo, porque llevas cinco años en, en este proyecto, ¿no? Claro, bueno. Ya estamos, ya el, el monolito lo matamos hace un rato ya. Fue un esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo. Eh, a ver. Vas, o sea, un, uno normalmente cuando arranca una, una aplicación, y eso le va a pasar a la mayoría de las compañías, startups seguramente, uno arranca haciendo las cosas lo más rápido posible para tener time to market corto y poder iterar y probar rápido, encontrar product market fit. Así que eso es normal. Llega un punto que vos necesitas moverte de una manera más ágil, entonces vos querés que ciertas cosas se puedan, digamos, llevar a producción de manera independiente al resto, ¿no? O sea, como... Por ejemplo, no, no, no editar un de todo el monolito para hacer un, no sé, eh, un nuevo tipo de descuentos o cosas así. Entonces, lo que hicimos fue en base a, básicamente, a, a dominios de, de lo que necesitábamos, o sea, growth, restaurantes, lo que sea, empezaron a crear microservicios que manejan esos consensos, digamos. Entonces, no sé, todo lo que era descuentos lo separamos en, en un conjunto de microservicios, todo lo que era... CRM nunca estuvo dentro del monolito, pero no sé, todo lo que era el, el onboarding, el registro, toda la experiencia de primera compra. Eh, después, bueno, tenemos un programa que se llama Prime, que es un valor agregado para los usuarios. Eso también en su momento está en el monolito, lo, lo fuimos sacando. Fue como un trabajo bastante quirúrgico porque o sea, no solamente compartían la base de código, sino también la base de datos. Y eso tiene sus desafíos a la hora de mover Asegurarse que solamente... Las tablas de cierto dominio solamente las toca el, el dominio que vos estás sacando, entonces eso tiene, digamos, es, es un trabajo que lleva tiempo, mucho, mucha prueba, mucha validación y mucho cuidado a la hora de, de salir a producción para no tener que después volver para atrás o, o resulta que cometiste un error que hace que los usuarios no puedan usar la, la aplicación, eso hay que evitarlo todo a toda costa. Uh -huh. Entiendo que con, con este paso ¿no? a microservicios habéis ganado agilidad ¿no? para, para hacer growth. O sea, ¿cómo, ¿Cómo impacta sí el, el, tu, tu arquitectura a la hora sí. de hacer experimentos? Y los experimentos están mucho más enfocados. Si bien hay, hay experimentos en la aplicación donde eso sí requiere de un release que da un poco más de tiempo porque tener revisiones de, de los apps y demás, a la hora de hacer cosas en en backend es, es mucho más rápido. Y por, por ejemplo... Un ejemplo que te puedo dar muy claro es la web. Por ejemplo, la web también era un monolito. Eso lo separamos en una arquitectura de, de microfrontends que sería el equivalente de microservicios, pero a nivel front. Y pasamos de tener, no sé, cada dos semanas un release que había que revisar muy bien, hacer muchas revisiones, a el equipo que, los equipos haciendo ahora, no sé, por semana, unas 10 salidas a producción del, de la parte específica de restaurantes, por ejemplo. Donde eh, cada release es algo incremental y si falla algo podemos volver para atrás enseguida y arreglar, pero es muchísimo más rápido el time to market y a la hora de hacer experimentos también te afecta de la misma manera. No vos podés mandar un experimento y escalarlo por ahí en la semana siguiente y sin afectar otras partes de la web, por ejemplo, que no, que no están relacionadas. Lo mismo a nivel de a nivel Claro. Eh, con esto que has dicho, cuando lanzáis un, un experimento, hacéis como un proceso para ir escalando su, su impacto, ¿Cómo, ¿cómo gestionáis esto de ir de, de, entiendo de más pequeño a más grande y con, y, y con qué límite soléis trabajar los experimentos? Y en general, el experimento, de, de acuerdo al, al, a lo que quieras, eh, a la cantidad de gente que impactes, ¿no? Pero en general el experimento está vivo hasta que llega a significancia estadística. Entonces, hay un equipo que, que dentro de Rapid es como el experto en los experimentos y son los que dicen, eh, son más gigantes los que definen la metodología de cómo se puede probar, asisten a los otros, a los otros equipos. Pero en general el, el Product Manager define, bueno, este va a ser el experimento, vamos a hacer este tratamiento para este porcentaje de personas, este tratamiento para este otro, y lo dejan correr. Y en general cuando, ya cuando llega a significancia estadística, que eso varía, de acuerdo a la cantidad de gente que haya estado expuesta o el, al tipo de funcionalidad, porque hay algunas que tienen menos, menos usuarios que, que otras. Cuando llegamos a, a, a, a validar si realmente la hipótesis se cumplió o no, ahí es donde decimos, bueno, vamos todos a este tratamiento. Y de todas maneras, se va escalando despacio por las dudas, nos hayamos eh, olvidado algo o algo que no hayamos visto, nos quedamos poner que tenés un experimento al 20% de los usuarios, te da que mejora y lo lanzas al 100 enseguida, ¿no? Lo vas subiendo al 30, 40, 50 para confirmar que la tendencia sigue, si bien estadísticamente debería, pero bueno, por ahí tienes un corner case o un bug que se te pasó y no lo ves hasta que no tenés la cantidad no el, el de usuarios suficiente. Así hemos demostrado varios problemas con la escalabilidad, donde o sea, liberas una funcionalidad. A un conjunto pequeño de usuarios funciona, después lo, lo liberas al, al conjunto completo o a un país solamente grande con mucho tráfico, y ahí empezás a ver que no escala como deberías, y bueno, ahí volves para atrás, repensas las cosas. Pero bueno, esto eh, tiene su metodología, pero bueno, también es un poco, de, tiene, tiene un poco de, de, de ciencia y de, un poquito de arte de, de agarrar y ver bueno, qué problemas tenemos, cómo lo solucionamos y, y cómo lo escalamos. Claro. A, al final lo que dices tú es, eh, o sea, es... mucho dato, mucha ciencia, pero también hay que estar un poco ahí a, a, a qué es lo que está pasando en, en cada momento. Hay que estar, hay que estar muy, muy encima. Sí, una, una cosa que eh, tratamos de, de inculcar a los equipos es que cada equipo es, es dueño de lo que construye hasta Ajá. que eso que se construye no sirva más o no se necesite más o... o sea, lo depreguemos. En, y entonces eh, hay mucho... Uno hay mucho monitoreo de producción, muchas alarmas de algo funciona bien, algo funciona mal, siempre tratando de, de ver dónde podemos mejorar los microservicios cuando, cuando vemos que por ahí llegamos al límite de, de, de, de, de lo que se podía esperar con la arquitectura que, que hicimos. Nos ha pasado muchas veces que nosotros diseñamos algo pensando en un dominio de problema con un conjunto de datos y rápido crece y crece más de lo que esperábamos y resulta que lo que habíamos pensado ya no se adapta tanto y hay que ir por otra solución. De hecho, sobre eso lo escribimos, justamente tuvimos eso con lo que es descuentos y escribimos un artículo en el blog de ingeniería sobre cómo lo manejamos porque fueron como tres años reiterando la solución hasta llegar a lo, a lo que queríamos. brutal eh, Vale, una pregunta curiosa. Tú has vivido el crecimiento de Rappi. No sé qué volumen tendréis de usuarios, no pero habéis crecido un montón. Entonces, uh -huh. eh, ¿has podido ver el contraste de experimentar en fases más iniciales y en fases con un volumen de usuarios muy, muy alto. Eh, Pregunta un poco al aire, ¿cuándo dirías que es más importante experimentar? ¿O crees que tiene más impacto todavía? Es decir, porque al principio podrías decir que experimentar es muy, muy útil porque puedes encontrar el camino más rápido, pero luego cuando tienes muchos usuarios, esos experimentos tienen un impacto verdaderamente alto. Entonces, bueno, habla un poco de eso, no sé cómo lo has vivido. El, el ideal... Siempre es experimentar, o sea, experimentar todo. O sea, todo debería ser un experimento desde el día cero. Ahora, cuando llevas eso a la realidad, que estás apurado porque tenés que crecer, encontrar Product Market Fit, por ahí, y por ahí no tenés un volumen de usuarios como para decir, llego rápido a significancia estadística, como para saber si un experimento funciona o no. Y ahí un poco, por ahí lo dejás de lado. O sea, al principio cuando yo entré no había mucho experimento en rapid realmente. Sacábamos funcionalidad porque... Escuchamos mucho a los usuarios, igual, ¿no? Siempre se hizo mucha entrevista de usuarios, siempre, eh, siempre, y eso lo, lo, lo marcan siempre que hablan de rapidez. Siempre el foco fue el usuario y cómo mejorarle la vida a ellos. Entonces, siempre fueron la persona o la, las personas a las que escuchamos para ver qué es lo que tenemos que, que sacar de producción. Pero sí, llega un punto donde no puedes escuchar a un conjunto de usuarios porque nunca va a ser representativo y ahí sí o sí necesitas el experimento. Y cuando vos tenés una cantidad grande de usuarios, o una cantidad grande de órdenes, cualquier cambio que vos hagas significativo, para bien o para mal, va a tener un impacto grande. ¿sí? No es lo mismo, eh, no era lo mismo estar caídos por un problema de infra o por lo que sea hace cuatro años, que lo que es estar caído ahora. Cambia totalmente la, la cantidad de órdenes que perdés y demás. Entonces, lo mismo con, con la funcionalidad. Vos no te podés arriesgar a sacar algo que te termine jugando en contra, porque... Eh, incluso ponerle si es en la aplicación que tenés un tiempo hasta que vos mandás una nueva versión que, que soluciona eso eh, tenés, digamos, va ah, a tener un impacto entonces ahí es, o sea, llega una escala no te sabría decir cuál es la escala exacta, pero llega un punto que vos tenés que sí si, o sí si experimentar por, no solamente porque para encontrar qué es lo que mejor le agrega valor a los usuarios, sino también para evitarte vos tiros en el pie las dos cosas Claro, esa es buena, ¿no? El, a partir de una escala, lo que has dicho tú, experimentar te ayuda a evitar problemas, ¿no? A, a tener un, como una metodología de, de, de paso de producción más, eh, como que lo, lo controla más. Eh, imagino que, claro, con tanta gente y tanto, tantos equipos, eh, puede haber colisiones. ¿Os, ¿Os pasa o cómo os organizáis para evitar que haya dos experimentos que colisionen o que est puedan estar afectando a las mismas métricas y este tipo de cosas? Eh, bueno, por un lado, o sea, siempre vas a tener un montón de experimentos. Concurrentes, eso no hay forma de evitarlo y experimentos de todo tipo, desde funcionalidad de la app Hasta distintas comunicaciones que se mandan o Experimentos de todo tipo siempre Que haya el, el experimentos similares en distintos lugares No pasa en general porque los concerns de cada área son muy específicos Entonces no, no, hay, no hay overlap ahí Pero sí te puede pasar que vos estés eh, con un tratamiento de un experimento Que te está afectando el tuyo y eso en general, o sea, lo que dice la teoría y lo que hemos visto en la práctica también, es que si vos randomizás lo suficiente, tanto el grupo de control como el grupo de test, y si vos tenés un experimento de otra área que te está afectando, se debería compensar en los dos grupos, si, si están lo suficientemente randomizados. Si vos usas algo que no es random, ahí puede llegar a tener problemas, y de hecho en algún momento no ha pasado. Pero si vos usas o sea, una buena randomización de las bases de test y de control, en general, vos podés sacar conclusiones de tus experimentos por más que tengas otros 100 experimentos afectando a los mismos usuarios. Bien. Qué buen punto esto. ¿Y para randomizar utilizáis? O sea, ¿habéis to hecho toda la tecnología de randomización de testa y demás vosotros? ¿Utilizáis algún set de herramientas o demás? Usamos una... Tenemos un mix. Para algunas cosas hacemos la randomización nosotros, directamente con, con funciones random de, de la plataforma que usemos. También usamos una plataforma externa que se llama Split, que lo usamos para manejar nuestros, nuestros heavy tests. Cualquiera de las dos funciona, funciona igual de bien. Qué bueno. Y, y para la parte de app, eh, claro, una cosa que nos encontramos muchas veces es que experimentar en web eh, es más fácil, ¿no? Porque el, el nivel de tecnología te lo soporta más. Pero para experimentar en app, ¿cómo hacéis esos experimentos? Eh, los, pues claro, por lo general, los tienes que programar en la app. A veces tienes algún tipo de flag. ¿Cuál es el, el mecanismo que utilizáis para las apps? Depende. Hay, hay cosas, algunas cosas nosotros las podemos, digamos, mandar tipo in en, en el app, ¿sí? en ese caso podemos hacer desde la herramienta que mandamos, el lineup, el grupo de control y el de test, digamos, como cuando queremos prototipar algo, ¿no? Porque si no, en general son, no sé, un par de semanas hasta que llegue algo a producción. Y si no, cuando son cosas un poco más complejas, sí, sí o sí se, se codea el tratamiento y ahí, se, digamos, se, se, nos fijamos con la plataforma que usamos para experimentar, cada usuario a qué tratamiento caería y ahí vamos por una rama de código o por la otra y ahí el tema es tener la disciplina de una vez que un experimento se terminó, dejar el código del, que el, del tratamiento ganador y que no te quede una maraña de condicionales en el código a ver si por dónde vas, por dónde no, y después, no sé, alguien no sabe que una rama está muerta o que un camino de código está muerto y sigue ahí por siempre y te queda, digamos, ocupándote espacio, traciéndote problemas de mantenimiento, entonces, esa disciplina es un poco más difícil de lograr, pero bueno, se puede también. ¿no? Yo no. Es que claro, eso es lo, lo interesante, ¿no? Al final haces el experimento, pero tienes que dejar funcionando ya lo que te ha, lo, lo, la ganadora para siempre. Sí, y eventualmente, bueno, el código, el código que ya no usas del otro tratamiento se convierte en legacy y lo tenés que sacar porque si no es, es bloat. Es, no sé cómo decirlo en español, es bloat, digamos, que te, uh -huh. te molesta el desarrollo. Claro. Claro, y cuando tienes que lidiar con ese legacy, ¿no? Incluso hablando del monolito que estabas hablando antes, y tienes que pasar esos microservicios, tienes que empezar a desarrollar una cosa nueva, pero sin perder la que realmente te está manteniendo vivo, ¿no? ¿Cómo, cómo es el reto de, de hacer eso a nivel de equipo, a nivel de complejidad tecnológica? Y ahí hay varias, o sea, hay varias técnicas para, para mitigarlo, pero sí eh, requieren coordinación con, con muchos, con, con varios equipos, sobre todo con los clientes. A veces vos podés poner algo delante, por ejemplo, cuando usas un microservicio, podés poner algo delante que haga las veces de intermediario y que en principio reenvíe las llamadas al, al, al backend legacy y cuando vos tenés el, el nuevo, ruteas al nuevo y es transparente para los clientes. ¿sí? A veces eso se puede, otras veces no y tenés que andar coordinando porque, no sé, vas a hacer un cambio que no es compatible hacia atrás y no tenés forma de evitarlo y, bueno, y ahí tenés que coordinar con todos los equipos que consumen, hacer pruebas en desarrollo para asegurarte que no rompas nada o las cosas que se rompen, encontrarlas. Y después de a poco ir moviendo la producción y coordinando con todo el resto de la gente. Ese, digamos, es el peor caso. Idealmente podés poner algo delante que te haga las veces de, de intermediario y que te, digamos, aísle a los clientes del cambio que vos vas a hacer. Pero no, no siempre se puede. Y ahí tenés, toca coordinar y es un poquito más pesado. Y siempre tenés la posibilidad de que a alguien se le haya pasado algo y ahí tenés que estar muy atento cuando salís a producción. De ser un reto interesante. Um... También me, me parece muy interesante el, el, el cómo se visualiza la cultura growth desde, desde ingeniería ¿no? y, desde, y desde tus equipos, los equipos más técnicos. Eh, ¿se, ¿Se entiende bien esta, esta parte de, de experimentar? ¿Qué tipo de perfiles buscas? ¿Qué buscas tú cuando estás eh, buscando algún perfil para tus equipos para que entienda un poco cuál es la filosofía luego que, que vais a ejecutar? Sí. En principio, yo creo que growth desde el de ingeniería no es tan fácil de entender al principio.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 Eso trato de comunicarlo a mis equipos. Ellos entienden bastante bien. Muchos, mucha gente en, en, en mis equipos está hace varios años y ya, ya conoce bastante bien cómo funciona todo. E incluso ellos mismos ya están en un punto que, digamos, dan ideas o hacen sugerencias y, y son súper valiosas. Igual, lo que trato de, de buscar cuando alguien, cuando estoy buscando gente para los equipos acá en Rappi, es, primero, gente que tenga ganas de aprender, porque si hay algo que, puedo garantizar en Rappi, es que, que se aprende, y digamos que, que quieran sentirse desafiados, ¿no? ver, La gente que está buscando algo que por ahí sea tranquilo y no tenga eh, llamadas fuera de hora, es súper entendible y es tan valioso como el otro, pero eh, Rappi se aprende un montón, pero se necesita mucho a uno de lo que uno hace, y como también manejamos diferentes te, te zonas horarias, por ahí no ejemplo, sé, estoy en Argentina y se rompe algo que está afectando a México, que son tres horas menos, y bueno, la hora que es, o sea, hay el que está de guardia y tiene que entrar a ver de, de qué trata, ¿no? Entonces, eh, eso es muy importante y trato de que esta expectativa esté, digamos, de, de clara antes de, antes de entrar o antes de seguir con el proceso, porque si no, o sea, ya ha pasado para que gente dice no, pero guardias no, y qué sé yo, y lamentablemente... Es la única forma por ahí de, de asegurarnos que le damos valor siempre al cliente y que no le vamos a, a arruinar la noche porque nos caímos y nadie atendió la guardia y el, no sé, el usuario no pudo, no pudo pedir o, o, el, o el repartidor no pudo ir a buscar los pedidos o lo que sea. Eso es súper importante. Entonces trato sí. más que nada de, de buscar eso y bueno, después de acuerdo a lo que uno busque, no el conocimiento del lenguaje y demás, que eso es más o menos estándar. Claro, lo basic, pues tendrás que cubrirlo y luego ya, pues, lo demás, ¿no? claro. eh, Antes comentabas una cosa y es eh, escalando el growth. Eh, yo me estaba preguntando ¿qué impacto tiene esa escalabilidad tecnológica que, que habéis hecho tú y que has desarrollado tú en growth para expandirse a otros países? ¿Tiene realmente un impacto? ¿Es importante eso? Eh, y yo te diría que sí, porque... Es que, o sea, cuando vos agregas un país nuevo a, o sea, cual, incluso una ciudad nueva ni siquiera que te vayas a un país nuevo es más cantidad de usuarios que vas a tener es otro conjunto de eh, otro conjunto de, de, de otra geografía que vos tenés que agregar entonces vos tenés que poder tener esas digamos las tiendas que hay las zonas y demás lo que tenés que poder tener dentro de tu plataforma y ni hablar si, si por alguna de esas razones, te llegas a expandir a un país que es otro idioma u otra otras diferencias culturales, donde vos ya tenés que adaptar todo lo que haces para growth, todas las comunicaciones, todo lo que es eh, tropicalización o, o localización de los mensajes, eh, asegurarte que no estás poniendo cosas que en español, en, en un país donde no hablan español, esto también es un desafío, y si no le metes tecnología a eso, no hay forma que, que lo hagas bien algo se te va a pasar porque o sea un punto que o sea, el, el día tiene X cantidad de horas y tampoco vas a sumar infinita gente cada vez que abrís una geografía una nueva, entonces tenés que poder escalarlo sin necesidad de, de que sea más esfuerzo para los equipos. Tampoco, si no, no hay equipo que aguante tampoco. Qué bueno. Eh, ligado un poco la, lo que estamos comentando antes de, de lo que buscas en, en los equipos o, o las personas de, de tu equipo... Eh, ¿Cómo fomentas en, en el equipo técnico que sean proactivos, que no sé si es algo que pasa rápido, ¿no? pero que puedan ser proactivos a la hora de plantear ideas de experimentación o, o lo que sea? Lo digo porque yo creo que de la tecnología surgen muchas oportunidades de crecimiento, ¿no? del, del mero hecho de conocer cómo funciona una tecnología que te habilita a hacer cosas. Y, y, y muchas veces la definición del experimento viene de la parte más de producto, ¿no? de, como de de la parte customer que está guay. ¿Cómo generáis ese buy de, de, de, de información desde la parte de tecnológica a producto para generar nuevas ideas? y eso se genera con el tiempo no no lo puedes forzar lo que intentamos hacer es hacer product reviews donde primero se ve lo que se va a desarrollar después se ven los resultados hacemos retrospectiva para que vean que se puede haber hecho mejor y eso con el tiempo y entendiendo el dominio va generando un poco más de, de confianza en el equipo para ir generando para ir generando propuestas o, o proponiendo mejoras no sale un día para el otro sobre todo Pensar que en general la mayoría de, de los ingenieros por ahí no siempre les gusta opinar de producto, o les cuesta tomar confianza, por lo menos mi caso, ¿no? O sea, eh, poniendo en el lugar de, de un desarrollador. Entonces, eso es un proceso y hay que tratar de fomentarlo y, y hacer preguntas y lograr que la gente, digamos, se, se enganche y pueda, pueda después del día de mañana sentirse con confianza para, para proponer. Pero o sea, nunca es algo que pasa, digamos, un día para el otro. Y podrías compartir con nosotros algún experimento o funcionalidad o idea que se ha tenido, se ha añadido al producto, al, o sea, hablabas también de cupones, que haya generado un crecimiento diferencial. Eh, a ver, lo que te puedo hablar con él es, eh, Turbo, por ejemplo, cuando, cuando empezamos a hacer la entrega en 10 minutos, eso fue un factor muy grande en, a la hora de, de diferenciarse de los demás, sobre todo. ¿Sí? Y pues yo, hoy en día vos compras algo en cualquier restaurante y después de que compraste te, te aparece una pantallita para vos ordenar algo en 10 minutos. O sea, agregar a tu orden algo que no necesariamente es ese restaurante, pero que está en una tienda de turbo que te puede entrar en 10 minutos. Entonces, no sé, te olvidaste una gaseosa o, o algo que querías, digamos, un postre o lo que sea y lo ves ahí y decís, bueno, lo agrego y... Se te agrega a tu, a tu producto y eso te llega todo junto, en general, en, en, en el mismo tiempo que vos pedías el, el restaurante, y eso me parece que es un, un, un, digamos, un, un diferenciante bastante bueno. Y la verdad que se usa bastante, yo lo he usado mucho cuando... Justo donde vivo no tengo no tengo Rappi todavía, pero donde he ido a, a ciudades donde sí ahí lo, lo uso bastante. ¿Y cómo probáis cosas eh, como, por ejemplo, el Estel Express Delivery y demás? Mm. Ya a nivel de, como experimentación de compañía. Porque, claro, entiendo que hay una parte tecnológica, pero hay otra casi que es de, oye, pues que tengo que tener a la gente preparada para, para luego que se ejecute lo que, lo que pasa eh, desde la app. Sí, bueno, hay todo un equipo de operaciones que la verdad que es muy buen, operan muy bien y son los que se encargan de que todo eso funcione. Porque, sí, la tecnología puedes mostrar todo, pero después... El, el, el desafío es que la parte física se mueva también. La verdad que no estoy seguro cómo funciona esa parte. No, no me he metido tanto. Si, en, por ahí un, si te hablo seguramente te voy, voy a estar inventando. Así que pues no me voy a meter. Pero sí te puedo decir que el equipo de operaciones de Rappi es realmente de lo mejor que es. No. O sea, hay, hay que estar ahí en, en buena compañía. Pues sí. eh, eh, quería preguntarte también sobre Claro, tú has vivido, como nos has dicho, ¿no? El paso de 6, 7 personas en tu equipo a 70, 80. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú has tenido, las claves para escalar el equipo de ingeniería, ¿no? De, de, de una startup en hipercrecimiento como Rappi. Hay varias, ¿no? Eh, por un lado, eh, lo, lo que te decía hace un rato, ¿no? Que la gente tenga las expectativas claras de qué se va a encontrar, ¿no? Porque me ha pasado que por ahí sumas a una persona pensando que se suma a una compañía, no sé, digamos, un poco más tradicional o gente que viene de, de servicios donde vos haces consultoría, digamos, de, de Nueva a y, y ahí termina, que por ahí se choca con lo que es una empresa de producto en hypergrowth, encima, eh, en hipercrecimiento, y no siempre está, está alineada con eso y se termina yendo y termina haciendo una mala experiencia. Entonces, eso de sentir las expectativas es algo que trato de que esté desde el momento cero, ¿sí? Y también la expectativa de que van a tener que ser dueños de lo que construyen, de que van a tener que que tenemos un montón de herramientas para que ellos puedan monitorear en producción y arreglar problemas, pero que el equipo de, de DevOps, que por ahí en algunas empresas es en que se encarga de monitorear en producción, lo que hace acá es dar las herramientas para que los equipos de ingeniería puedan, digamos, hacer el, hacer el soporte de lo, que, de, lo que, de lo que mandan a producción. Y después... Eh, otra cosa que hay que tener muy en cuenta a la hora de, de, de crecer el equipo es que tiene que ser adaptable. Porque ahora por ahí ya estamos en, un, en una etapa un poco más estable, pero cuando estás en hipercrecimiento las prioridades te pueden cambiar muy rápido. Y no, nos ha pasado que vos estás construyendo algo y de golpe encuentras que hay otra oportunidad mucho más, mucho más grande o, o que te dan cuenta de algo que no se habían dado cuenta un mes atrás y hay que cambiar el backlog y toca pivotear hacia eso. Y... Y está bien porque es lo que va a hacer que pueda seguir creciendo y, y llegar a, digamos, a lo que es la, la sustentabilidad. Entonces, es muy importante poder adaptarse a eso y que no sea un motivo de frustración, que Ay, no estoy trabajando en esto y ahora tengo que enfocarme en esto otro. Y buscar la forma de poder, por un lado, basarte en lo que venías haciendo, si tiene sentido, para poder, eh, digamos, construir lo, lo otro. Y también, eh, cómo... Esas cosas que tenés que construir, cómo hacerlas de una manera que el impacto en, en, en producción, en el negocio, se vea lo antes posible. Entonces, por ahí, ser creativo a la hora de definir el scope, decir, bueno, tenemos que hacer esta feature que es, son, no sé, estas 10 historias, pero con estas 5 ya estamos entregando valor y lo podemos hacer en un tercio del tiempo, y el otro va a llevar más tiempo, lo, lo hacemos después, pero ya estamos entregando valor y ya estamos mejorando la vida de los, de los usuarios de, de esta manera. O sea, tienes que estar muy obsesionado todo el tiempo por cómo vas a mejorar la vida de los, de, los, de los usuarios, o la experiencia con lo que vas a hacer, y ponerte en el lugar de ellos de, de todo esto, con qué les mejora la vida y qué cosas pueden ser, estarían buenas también, pero no son tan críticas. Perdón. ¿eh? Disculpa. Perfecto, Pablo. Eh, has dicho varias cosas súper interesantes aquí. Eh, por ejemplo, lo que has dicho de tener impacto rápido en negocio me parece un punto súper importante, ¿no? Porque muchas veces de definimos cosas que requieren demasiado tiempo para poder ver si eso huele o no y con un negocio creciente a tanta velocidad, o sea, que crece tanto, pues eh, si no demuestras rápido… Eh, ¿cómo priorizáis las ideas para potenciar este, este impacto? No sé si tenéis algún tipo de priorización que os ayude a tomar mejores decisiones o, o ¿qué os pasáis? Y en, en general, uno lo que trata de hacer es maximizar el, lo, lo que llamamos el ROI, ¿no? O sea, vos, cada cosa que vas a hacer, sabes el impacto que va a tener o tenés una idea del impacto que va a tener. A veces eso lo tenés validado porque hiciste un experimento y sabes que si lo haces vas a tener X resultado. A veces es un poco más intuitivo el tema Pero más o menos tenés una idea de, de, Del beneficio que te va a traer Entonces deberías maximizar lo que te traiga el, el beneficio, pero también Tenés que tener en cuenta la complejidad Y cuándo te lleva a implementarlo o sea, Por eso es muy importante escuchar Desde el equipo de ingeniería que es el que lo estima Y te dice cuánto tiempo puede estar en producción Y vos ahí buscas qué es lo que Te va a traer el mayor beneficio En, en el menor plazo ¿no? o sea, haces como un si lo simplificamos, es como un cociente entre el beneficio que trae y el tiempo que te lleva. Y ese número, o sea, busca siempre el más alto, que es el mayor beneficio en el menor plazo. Y bueno, y así vas, eh, vas progresando Eso sería, digamos, el, el caso normal. Después tenés algunas cosas que son por ahí más estratégicas y de largo plazo y querés dedicarle igual. Y entonces ahí ya es una decisión más a nivel negocio Y bueno, creemos que esto le va a traer mucho beneficio a los usuarios, pero bueno, lleva mucho más tiempo de construir. tenemos que Agarrar y, no sé, es una funcionalidad compleja o es algo que requiere cierto setup de operaciones que no tenés. Entonces, empezás a construirlo por ese lado y, bueno, le das un espacio en tu backlog mientras haces otras cosas que también son importantes. ¿no? Pero eso ya es más un balance que yo define para ahí el Product Manager o a veces incluso a nivel negocio. Qué, qué bueno. Al final, el, la importancia ¿no? de, ese, de ese equilibrio continuo. También has dicho... Eh... No, del de estar preparados para posibles cambios en el backlog. Eh, aquí, ¿tú, ¿tú prefieres tener perfiles full stack pa, justo para esta adaptabilidad o, o un equilibrio de perfiles un poquito más específicos? ¿Cómo, ¿Cómo llevas eso a los perfiles que buscas tú en el equipo? Claro. Y en, en general, las personas que son full stack suelen ser full stack web y, y back. Nosotros lo que más tenemos eh, es el desarrollo de app, de hecho. Tenemos la web, pero la web no tiene mucho, mucho backend, entonces es complicado conseguir a alguien que sea full stack, que haga backend y que haga front, entonces enfocamos más que nada en back y, y en Android y en iOS, hay algunos desarrolladores móviles que hacen tanto Android como iOS, no son tantos, entonces buscamos más que nada por ahí conocimiento, sobre todo para lo que es back, más conocimiento de back que de front, y por ahí que hayan tenido algunos de los desafíos que tenemos nosotros en términos de cantidad de datos, en términos de mantener servicios en producción y demás. Más que por ahí sean súper versátiles en el sentido de que puedan hacer tanto back como front. Y si en eso se valora. No ha pasado tanto que hayan tenido que hacer las dos cosas. casi siempre es back puro o ponerle mobile puro o web puro. Claro. Um, y luego a nivel de, de, de management, ¿cómo gestionas tú? No sé si haces one-to-ones con, con todas las personas de tu equipo. O sea, ¿cómo es ese seguimiento un poco para ver si, si la gente está engaged y, y cómo les ayudas? Sí, en general, bueno, los squads son por la, la unidad más chica que tienen un líder y, y el equipo completo para poder, para poder construir lo que tienen que construir. Después varios squads los lidera un engineer manager, que son los que terminan reportando a mí. Entonces yo hago mis, las uno a uno las hago muy seguido con los engineering managers para ver cómo están las cosas, dar seguimiento y hablar del equipo y demás. Y más o menos cada un mes hago las hago uno a uno con los líderes de los equipos, con los líderes de los squad directamente, y por ahí con las personas, con los desarrolladores más seniors, que son por ahí los que están eh, creciendo como individual contributor y que por ahí tienen algunas inquietudes. No me dan las horas del día para juntarme o sea, una vez por un mes con todo el equipo, pero sí trato de, de estar. Igual trato de estar disponible para el que necesite algo. O, o sea, si me quieren contactar por Slack, siempre estoy disponible. Sí, una cosa que, que me enseñó Rappi fue a organizar muy bien el Slack, que es lo que usamos nosotros para, para chat corporativo, porque uno hay un fluye mucha información y por ahí a veces uno no se quiere perder nada. Y si no te organizas bien, estás todo el día leyendo mensajes y, y hay formas por ahí de. De leer lo importante, lo que realmente te importa y luego lo que realmente es relevante y después el resto por ahí que pasa en segundo plano. O sea, entonces, básicamente eso, me, me junto con uno a uno con la gente, con la gente por ahí más senior y los líderes y después el, el resto o sea, on demand. Si tenemos que hablar algo o si me, me buscan porque quieren ellos tener alguna inquietud o lo que sea, o sea siempre estoy disponible para ellos. Esto que has dicho de Slack, lo has dicho como, como, como si fuera fácil. Yo me entro mucho curiosidad. ¿Cuáles son esos consejos ¿O qué, o qué cosas a ti te han servido? Porque yo ese problema lo, lo vivo, el de, el, de, el de estar todo el día leyendo mensajes. Justo ahora, eh, ayer estaba hablando con, con una persona que es de, de, de Growth, de, pero de los equipos de ejecución que también eh, tenían Se les juntaban muchos mensajes y no los contestaba, entonces le di la mano. Eh, Básicamente, lo, el, los tips que yo uso es, son los siguientes. Por un lado, es configurar bien los keywords, ¿no? O sea, Cuáles son las palabras de, de los mensajes que suceden, los mensajes que vos no te querés, no te querés perder. ¿sí? Bueno, en mi caso, Browstow, obviamente, es un keyword, eh, junto con otras cosas. Eh, agrupar los, los, los mensajes en el CYBER, los, los canales o, o los DMs, de acuerdo al... al no muchas cosas, pero así de acuerdo a la prioridad, ¿no? De, de, de arriba para abajo, lo, lo más prioritario. Los mensajes directos prácticamente arriba del todo, porque cuando alguien me escribe específicamente a mí, generalmente quiere que le conteste, entonces no está bueno que estén al final. Y después, eh, todas las secciones o todos los canales, solamente mostrar lo que tenés sin leer. Porque si no, si tenés todos los canales, por más que estén leídos eh, en el sidebar, se hace eterno y, no, no, no, sé, no sé tu caso, pero yo debo estar más, más o menos en mil canales, de los cuales me olvido en la mayoría de los que estoy, entonces solamente veo los que tienen actividad y obviamente si tienen un mention porque sonó algo que me interesa porque es un keyword o lo que sea, ahí voy primero, ¿no? Y bueno, hay ciertos canales que obviamente sabes que son prioritarios porque, no sé, es un, el canal don, donde anuncian las cosas que pasan en producción y bueno, si sí, está arriba del todo y casi debajo de, de los DMs que son por ahí la prioridad más alta, en mi caso, ¿no? Obviamente, cada uno lo ves como le parezca, pero a mí me ha funcionado bastante bien. Yo me apunto cosas a probar y ya cuando has dicho lo de los mil canales, digo, ya no me voy a quejar. O sea, no, lo mío no, no tiene ni punto de comparación. Es una es, no hiperbola, capaz que no son mil, pero bueno, son muchos. El otro día, bueno, justo ayer mostrándole a, a esta otra persona, puse para que me mostrara a todos y empecé a scrollar y scrollé. Hay canales que ni me acordaba que estaban. Entonces. Uh -huh. Y después lo, lo que vas, tenés que tener la disciplina de, cuando te surge un canal. Y por ahí el mensaje no es tan relevante, fijarte claro, si tiene sentido que sigas estando en ese canal y si no salir. Sobre todo en los públicos, que después volver a, puedes volver a entrar. Por ahí los privados es un poco más tricky porque te tienen que invitar, pero salir en los canales públicos no, no está mal. Sí, ahí en los privados está el FOMO, ¿no? De luego no, no, no puedo volver. Eh, eh, Lucas, creo que ibas a preguntar algo. No, yo quería preguntarle, ya que estábamos, estábamos hablando de, de empleados, ¿no? de gestión del tiempo y cosas así, ¿Cómo, ¿Cómo son los planes de desarrollo de carrera, de formación, ¿no? de cómo ser mejor, cómo mejorar como profesional dentro de Rappi? Sobre todo con lo que estamos hablando, ¿no? Esa exigencia, esa alta exigencia de producto, de, oye, horarios intensos, pero no tienes que dejar de formarte, ¿no? Porque si no, al final, todo eso se, se pierde. Sí. Ojo, o sea, es, es intenso el ritmo, no tanto los horarios. O sea, obviamente, si surge algo en producción, eh, va a salir a la hora que salga, pero... Tratamos de, de ir solucionando esas cosas para que después no vuelvan a suceder. Y la verdad que hemos hecho un trabajo bastante bueno. No es que estamos 12 horas trabajando. O sea, si alguien está 12 horas trabajando es porque quiere, no porque lo necesite. Eh, no digo que sea mi caso, pero. Eh, después, eh, lo que es. Por, o sea, por un lado, tratamos de. O sea, yo trato de, de que la gente tenga un balance de día trabajo, que es bastante importante. Entonces, cuando veo a alguien que está online por el foro de horario, le, le digo pasó algo o, o que, por qué seguís acá. Eh, también hemos tenido que forzar gente a tomarse vacaciones porque a veces te atapa el ritmo y se te van acumulando. Pero después en lo que es formación sí tenemos bastantes, tenemos planes de carrera tanto para lo que es management como para lo que es individual contributor, eh, o sea, es un contribuyente individual. Eh, en general... Lo que me ha pasado en, en mi experiencia en otras empresas es que por ahí no creces. Ya llega un punto que si no pasas a ser líder técnico de un equipo, no creces. Bueno, lo, eh, en Rapid no quisimos que fuera así, entonces vos podés seguir creciendo como contribu con, contribuyente individual y podés seguir aportando valor y creciendo tanto en, tanto en salario como en posición y en, y en alcance sin necesidad de manejar gente. Y sí tratamos de, de, de buscar cursos o capacitaciones que hagan que la gente mejore. Tenemos eh, convenio con, con Platzi, por ejemplo, que es eh, una plataforma de, que tiene bastante, bastante buen contenido, sobre todo en lo, que es, en lo que es técnico. Hemos hecho cursos específicos para los que son managers, para que eh, tengan más herramientas para su día a día, para poder, para poder manejar los equipos y cumplir los objetivos. Eh, y después, bueno, a demanda. O sea, solemos recomendar bastantes libros también, el hacer y estar trabajando con gente Por ahí que es un poco más sino que vos Hace que aprendas un, un montón de cosas o sea, Incluso me, me pasó a mí mismo Estando en Rappi, que había, había gente muy buena eh, Todavía la hay, de hecho Y también aprendí un montón Tanto de lo que es técnico como de lo que es management Entonces Es, es, o sea, es, es una cultura donde Hace una empresa donde se aprende un montón Realmente o sea, Incluso aunque por ahí uno lo, no lo busque te, te, te das cuenta que hay un montón de cosas Que, que te quedan y, y vas aprendiendo Y vas creciendo bueno, has hablado de y que tuvimos por aquí a Fridi Vega hace, el año pasado. Eh, y lo conecto con la siguiente pregunta que te quería hacer, que, que tiene mucho que ver también con, yo creo que con vosotros y con Plas, ¿no? Que es ¿cómo, cómo está impactando Rappi en el desarrollo económico de los países donde estáis, ¿no? Porque, porque, joder, es que sois un, un, una empresa muy sí. grande que hacéis muchas cosas y sobre todo que hacéis unas cosas desde un enfoque tecnológico que antes no sucedía. Co, eh, ¿Cómo está haciendo esto que el ecosistema de startups, eh, desde tu perspectiva, eh, haya cambiado? Bueno, lo que es startups, eh, básicamente, la cultura de Rappi es, básicamente, es emprender y tener una, una mentalidad emprendedora e innovadora todo el tiempo, ¿no? Así como salió Turbo, es como ha salido Turbo, por ese ejemplo que doy siempre, pero un montón de otras cosas han salido de... Del mismo dentro de la compañía se fomenta el, el hecho de probar cosas nuevas y de emprender, ¿no? Entonces, eh, ahí vas a encontrar las preferencias de los usuarios, cuáles son, son las cosas para mejorar y, y demás. Y la cantidad de startups que están surgiendo ahora, sobre todo en Latinoamérica, es algo en lo que, que tratamos también de, de, de apoyar como compañía. De hecho, creo que hay más de 100 empresas hoy en día de startups fundadas por ex, eh, ex empleados de Rappi, ¿sí? uh -huh. que van... En, en todos los rubros y es un poco también el, salen un poco con, con esta cultura de, dentro de Rappi de, de, de emprender y de, de probar cosas nuevas y de mejorar la vida de la gente, y yo creo que muchas de, las, muchas de las startups o la mayoría de startups que conozca van específicamente a solucionar un problema que ellos perciben que, que no está solucionando y esa pasión digamos por tratar de solucionar y mejorar la vida de los demás que es lo que hace que que quieran emprender. Y la verdad que ha salido gente muy buena de, de Rappi, que ha hecho cosas muy buenas acá adentro, que salen a hacer sus propias startups. Y está buenísimo porque, por un lado, aplican un montón de cosas que aprendieron y, por otro lado, a su vez, van a formar otra generación de, de emprendedores cuando entre gente nueva y vean cómo trabajan y les enseñen esa cultura de trabajo. Y lo mismo a nivel sistema, ¿no? O sea, mucha gente que aprendió a construir cosas escalables y, y cómo crecer en, en, en, en hipercrecimiento, o sea, cómo crecer servicios, cómo escalarlos, cómo resolver problemas de producción, cómo operar en producción a nivel de tecnología, también se han ido de, de, de rápida a formar otras empresas y eso es una cultura que se va propagando y eso, la verdad, que está buenísimo. Eso es un virus bueno que, que va cambiando un poco todo, todo el ecosistema. Exacto, sí. Sí, o sea, vamos, eh, vamos aprendiendo unos de otros y, también inculcando el siguiente. Ah. Y después, bueno, a nivel de economía, eh, creo que también la tecnología que, que creamos en rapid genera un, un impacto muy positivo en todo lo que es Latinoamérica, donde vos beneficiás a, a los usuarios, que les simplificas la vida, ahorrándoles tiempo, a, a las pymes, a, abriendo nuevos canales de venta, democratizando el consumo. Y después, para que, digamos digamos, los los repartidores también puedan eh, generar sus propios ingresos de forma rápida, de una forma, eh, digamos, bastante de acuerdo a sus necesidades, lo, lo puedan hacer de manera independiente, en que fin. en ese sentido creo que... Sí, sí, vamos, yo creo que ha tenido que tener un impacto increíble en el LATAM. ¿no? Y de hecho, a raíz de eso, ¿vosotros tenéis pensado futuro expandiros a otros mercados o todavía os falta... Eh, digamos, capitalizar más lo que sería Latinoamérica. Eh, la verdad que no te sabría contestar eso. O sea, o sea, todo lo que te puedo decir son suposiciones, así que... O sea, por ahora Perfecto. estamos y tenemos un montón... O sea, mi, mi, mi, mi, mi objetivo en el, en el corto plazo es, es poder tener rápida ganación de vivo así. Después de eso, después de eso... De, eh, obviamente no, no depende de mí, la verdad que... O sea, eso de, depende por ahí de, de cómo estén un montón de otros factores que, que no manejo Es un buen objetivo, que al menos de servicio y poder utilizar el, el servicio ¿no? que, que construyes. Uh -huh. Pablo, afrontamos sí, sí. siempre al final un par de preguntas un poco son más personales. La primera es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para, para ir enfrentando a los nuevos retos? no para Por ejemplo, para pasar una cultura uh -huh. como la de Rappi, de, de high performance, ¿no? Eh, ¿Has tenido tú uh -huh. que cambiar cosas en, en, en tu forma de ser o cómo has tenido que mejorar para estar ahí? Eh, sí, creo que lo, lo que más tuve que cambiar fue el manejo del tiempo eh, Más que nada, porque, como te decía, el ritmo acá es súper intenso Era mucho más intenso cuando, cuando entré que ahora Pero eh, antes era por más, más te consumía más tiempo de lo, de, lo, de, lo que, de lo que te consume ahora Pero sí es súper intenso y si uno no se organiza bien El balance eh, entre vida y trabajo es muy difícil de encontrar Ayudó también bastante que mismo desde Rappi nos mandaron a hacer a, a, a los VPs un par de cursos, un par de, de sesiones así de como de mentoreo para, para poder mejorar esos aspectos y poder ser más eficientes. La, la verdad que ayudó un montón. Eh, y después otra cosa que tuve que por ahí cambiar es, cambiar no, por ahí ser un poco más consciente. Eh, yo... Antes de, antes de Rappi no había trabajado por ahí con tanta gente latinoamericana, siempre trabajé con, con empresas de Estados Unidos, eh, y bueno, los argentinos tenemos una personalidad medio particular que a veces puede llegar a chocar si uno no, no se mide, entonces tuve que por ahí aprender a, a ser, no sé si menos argentino, pero sí o sea, ser un poco más empático con, con, eh, con el resto de la gente que por ahí para no, para no chocar tanto. O sea, eso es un tema por ahí más de, de, de personalidad no sé si es algo argentino en general, es algo, algo mío seguro, entonces eso, eso fue un cambio que pues, creo que fue positivo, pero bueno, también llegó cierto acostumbramiento y que y, y, no sé preguntar algo y que me, me contestaran sin entender lo que había preguntado, porque claro, lo preguntaba de manera muy idiomática Argentina y eh, por ahí a veces no, no siempre se entiende. Mm. Es que las, las diferencias culturales son, no son tan obvias, ¿no? Sí. O sea, estamos cada uno acostumbrado a nuestra cultura. A veces pequeñas claro. palabras cambian sí. de un país a otro y, y cambia sí. totalmente lo que estás diciendo. Sí, sí, un ejemplo muy, muy simple más bien, casi, casi tonto te diría. es Uno en Argentina está muy acostumbrado a preguntar cómo va eso, para preguntar cómo vas o cómo estás. Y claro, cuando yo le preguntaba a alguien que los argentino cómo va eso, me decía, bueno, ¿qué cosa? O sea, ¿De qué me estás preguntando? Pensando que por ahí los estaba apurando con algo y simplemente era preguntar cómo estaba. Bueno. <risas> Eso es un, una de las anécdotas divertidas. Sí, sí. Es que, es que se notan esas cosas. ¿Y tienes algunos hábitos que uses en tu día a día que te, que te ayuden un poco a, a gestionar todo esto? Sí, bueno. Uno, el que te decía, ¿no? O sea, organizar bien Slack para, digamos, no perderme las cosas que no me quiero perder y tampoco estoy, estoy todo el día leyendo mensajes. Y después una cosa que hago también es organizar mi semana, ¿no? mirar el calendario, qué es lo que se viene, qué es lo que, cuáles son las reuniones en las que sí tengo que estar, en las que no, y qué cosas tienen que suceder, sí si o sí, si, en la semana, para decir, bueno, para tal día tengo que haber terminado esto, o, o esto tiene que estar listo para entonces, y me, me pongo los eventos en el calendario para poder dar seguimiento, porque si no, por ahí con todas las cosas que están ocurriendo todo el tiempo, en, en rápida, al mismo tiempo, por ahí algo se le pasa. Entonces, eso también... Eso me ayuda bastante a, a, por lo menos, lo importante sucede. Te, te pueden pasar otras cosas, pero trato de, de que lo que tiene que, que ocurrir esté ahí y suceda. Qué, qué buenos puntos y qué importante esto para la productividad, ¿no? Para, para que lo que dices tú, que lo importante suceda sí. en el tiempo en el que tienes si no se consuma mucho más tiempo y se queden cosas sin hacer. Eh, sí. Pablo, eh, muchísimas gracias. Te vamos a dejar, gracias, eh, gracias. ya que nos has dedicado mucho tiempo, ha sido una auténtica masterclass de, de cómo la ingeniería y el growth se conectan y la importancia de la parte técnica ¿no? en, en toda esta parte de experimentación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, me gracias me Pablo. Que, de has, Muy interesante, has, interesante. todo. Bueno. bueno, gracias y la verdad que fue un placer. Nada, Un placer. Eh, Lucas, lo dicho, un placer también. Y a todos los que nos estáis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. Thank you.